Pero no, fue que no, no, no? fue fue, fue, fue él, él, el chico ¿tú? palo ahí no es que Raúl bien, mandó la pausa no, Él mandó ya para no, irme, a, a Raúl a a, a, a Joel, a Joel Martín, lo vamos a traer para como muy para suave que... gracias gracias Yerian, gracias Carolina Francia sí, los muchachos al equipo por permitirnos cada día llegar hasta ustedes miren a, a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se gesta un movimiento que fue precisamente producto de la sorpresa, digamos, el impacto que causa el holocausto en el resto del mundo, y los gobiernos comenzaron un proceso que se denominó neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo constituía, a su vez, un movimiento constitucional tendente a crear constituciones que brindaran más a la sociedad frente a la posibilidad de gobernantes que se quisieran perpetuar en el gobierno, que se, que se creyeran mesías, que se creyeran salvadores, etcétera, etcétera. Contra eso se crean una serie de nuevos derechos, de nuevos gobiernos, y bueno, una nueva visión de lo que es la... la la gobernabilidad en una nación. Y es lo que se ha dado por llamar neoconstitucionalismo. Uno de los planteamientos que se alrededor, uno de los planteamientos filosóficos que alrededor de las constituciones se han desarrollado ha sido el que puso de manifiesto Jürgen Habermas, un filósofo alemán, Habermas, creador de una tesis que se llama Patriotismo Constitucional. El patriotismo constitucional tiene por finalidad enfrentar el patriotismo nacionalista. ¿Por qué? Bueno, porque si las constituciones son cartas fundamentales, no solamente políticas, sino social, económica, filosófica de las naciones. Fíjense que nosotros tuvimos durante muchos años eh, constituciones que fueron abandonando de manera paulatina la filosofía de la nación dominicana. ¿En qué creíamos? En qué pensábamos. La primera constitución <coughs> tuvo una filosofía, una filosofía eh, cristiana, que la inculcó Duarte, que fue el producto de la, los, eh, los eh, que crearon ¿no? los, los, los planteamientos básicos para la, la, la, la creación del Manifiesto del 16 de enero de 1844, que luego se convierte en en la constitución de 1844, y eso lógicamente tenía que evolucionar, pero en algún momento como que nos olvidamos. Solo Juan Bosch, en una, en, una, en una situación eh, eh, política eh, particular en la que él era presidente de la república, creó una constitución en la cual había una serie de pinceladas ideológico-filosóficas acerca de lo que debería ser la nación dominicana que luego en el 2010 recoge esta constitución de alguna forma. No exactamente mutatis mutandi, como dicen los abogados, eh, sino de alguna manera recogen esta filosofía. Pero la constitución dominicana, que por primera vez en la República Dominicana, la constitución tiene una introducción, tiene un preámbulo, y es el lugar ideal, ideal para plantear, la parte filosófica de la Carta Fundamental, la dignidad humana, la creencia en el pueblo y la creencia que tiene en las divinidades que en el pueblo dominicano cree que básicamente Dios. Entonces, todo eso crea una filosofía de la Constitución que es una filosofía del pueblo dominicano. Ahora bien, la Constitución no es solamente el preámbulo, eso es lo que, como su nombre lo indica, es un preámbulo. En el contenido, la Constitución tiene una serie de derechos. Y precisamente la idea del comentario que traigo es porque el tema del, del, del eh, eh, patriotismo constitucional de Jürgen Habermas enfrenta a una serie de personas que entienden, que tienen la verdad absoluta, porque yo soy dominicano, yo soy nacionalista, y esa bandera que está ahí, óigame, la vida nacional ha cambiado, el mundo ha cambiado, la vida nacional ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Y esto lo digo a propósito de un, una noticia que vi en, el en un periódico el fin de semana. Hay un señor, ahora no recuerdo el nombre, si sé que es un nacionalista, que está pidiéndole al Senado de la República que no le otorgue el Placet a, a Juan Bolívar Díaz como embajador en España porque Juan Bolívar Díaz es un enemigo de la República Dominicana un pro -haitiano. ¿Pero a quién se lo pidió? ¿Al gobierno español o al...? No, no al, al, al gobierno dominicano. Es que es una, una contradicción sí, porque no, el Placet no. es el Estado receptor. Exactamente pero él no lo sabe. Ah, eh. <risa> Por Dios amado. No, no, no, no lo sabe. ¿Cómo va a ser? No, porque no. Si lo está planteando públicamente, se hace. Porque noticia. él entiende que el placer se lo da eh, el, el, el, el, el gobierno, o sea, es la entidad local que da el placer. El porque el placer no es más que una autorización para que tú vengas donde mías a representar tu país. Bueno, porque independientemente es un, es un trámite amplio. Sí, entenderse pero eso, que... es que okay. eso es básicamente lo que busca. Eso sí. es básicamente lo que busca, aunque tiene otros aspectos que no vamos a entrar por el asunto técnico. También, también. Pero bueno, la cuestión está, la cuestión está en que precisamente la constitución nacional crea el Estado social y democrático de derecho. Oiga esa expresión. Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué es lo que significa? que esta es una sociedad donde podemos convivir sin necesidad de que pensemos igual. La constitución dominicana lo que plantea básicamente es, y la democracia lo que indudablemente dice es, que podemos vivir en el disenso. No necesitamos estar en consenso para poder vivir. Cuando uno oye a un individuo decir que a fulano de tal no lo pueden designar en una función o no puede hacer esto o no puede ser aquello porque es un pro esto, o es un pro aquello porque es católico o es ateo indudablemente que estamos hablando de una persona que es nacionalista según su punto de vista y lo que debemos de proponer es por el nacionalismo constitucional ¿por qué? porque la constitución acuerda lo que es mejor para toda la sociedad y yo convertirme en un defensor de la constitución, en un nacionalista constitucional, que es lo que quiso decir Habermas, estamos realmente constituyéndonos en un individuo que respeta y defiende la sociedad, defiende sus derechos, defiende su filosofía y su ideología, la que está plasmada en la constitución, y defiende a la nación como tal. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente mire, si hay una gente... Que en, yo conozco bien, es a Francisco Domínguez Brito, para ponerle un ejemplo. Cuando Francisco tiene la particularidad de que él entiende que el mundo está en su cabeza. Lo que, es, lo que para él es bueno, es bueno para todo el mundo. Sí, y hay mucha gente así. Y no necesariamente... Yo le voy a decir una cosa. Si alguien quiere hacer una iglesia para, para adorar al diablo, hay que permitirse. Claro. Pues eso es un derecho. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que se estará en este momento desgarrando la vestidura. Tal vez hasta mis familiares. Pero esa es la realidad. O oh, Francis ahí en el frente. Okay. No, Francis entiende perfectamente. Porque bueno, el, que estudia la, derecho, la, el que estudia Derecho Constitucional con ese equipo que le está haciendo la maestría, es, Cristóbal Rodríguez, correcto. esa gente... Entienden no, no, y te abren la cabeza. No, no, y te abren hemos discutido. Cabeza, te abre la cabeza. Pero más allá de no imponer, no no, no. es Exacto, simplemente no, como lo plantea Amado claro. y el mismo Hoberman, que es quien lo difunde, porque esto es de Stanford, eh, un, un alemán en el 79 y en el 80 es a quien... Con mayor brillantez esta, esta teoría fue colocada Pero creo que de esa historia Al nacionalismo de hoy No es el nacionalismo a ultranza Sino es el dinamismo Que debe de tener una constitución De estos tiempos Señores. En la que acepte ciertas cosas Pero hay aspectos que en lo particular Yo entiendo no son derrotables Pero, Bien, nada, es derro pero nada Deja de ser derrotable Para la constitución cuando se habla de derechos Pero oye esto la visión que se tiene de temas como la soberanía, por ejemplo Hombre. ha cambiado y tiene obligatoriamente que cambiar ah, en la época en que Balaguer fue por primera vez presidente de la república, fuera del tiempo que estuvo sí. eh, puesto ahí por el dedo de Trujillo, fuera de eso sí. 66, no se era impensable creer que un tratado internacional tenía rango constitucional en la nación era impensable, ahora no ahora es lo, es lo, es lo normal es lo corriente que un tratado sí. internacional esté al mismo nivel de la constitución. ¿Por sí. qué? Porque ya el mundo es una aldea global. Ya no podemos ver a la India como una nación distante, lejana. No, ya la India es parte de sistemas mundiales en los cuales también la República Dominicana está. Hay quienes han ido por esa línea de liberación de fronteras y se han encontrado con los choques que nosotros queremos evitar. Es... De desnaturalizar lo que es la nación dominicana, en este caso propiamente hablando de nosotros, que tenemos un caso que más que un problema migratorio, es un problema de frontera y soberanía. Hay un país allí, al lado del que está en el trayecto del sol. Eso no que, es un país, Francia, es un grupo de gente. Precisamente, que ya no hay con <ríe> quién hablar, <ríe> ni se tiene ningún tipo de comunicación real de estado a estado, no se puede tratar como tal. República Dominicana frente al vecino ha sido más que solidario, pero hay gente que ha entendido que la solución por ese nuevo sistema o esa visión es resolver aquel problema con República Dominicana ¿Hasta dónde entonces para los dominicanos les resultaría beneficioso un acto de esta naturaleza? No, no, eso es impensable Eso es impensable, no nosotros amabilidad. no podemos asumir eh, la responsabilidad de echarnos al hombro aquí. A eso es así Señores, gracias por haberme bien, escuchado. Tiene una llamada telefónica ahí. Sí, tiene Adelante, sí. buenos días. ¿Cómo pues, buenos días, Francis, Buenos días de mañana, Carolina buenos días. y cómo, Yayan. ¿Cómo, y doctor, ¿Cómo, no, cómo tú eh, eh, Ojalá que Bolívar Díaz, representando a la República Dominicana en España, defienda los derechos como él defiende a los haitianos, los dominicanos allá, que son. Eh, pisoteados, que son hechos de una manera acosados racialmente por los españoles. Pero que así, si no Son discriminados, Yo tengo el primero que pediré la renuncia de él ante España. Otra cosa, el número de WhatsApp de ustedes, no lo puedo ver bien, tenía mucho tiempo, si se puede. mejor. Te lo voy a decir. 829 451... 3381 Ah, sí. el del WhatsApp. ¿Pero por Ayer. qué no lo puede ver bien? Sería no, importante. Una un... que la... Parece que hay la... un problema en su televisión. No es digital. Ah, okay. ok. 829 451 3381. Eso es nuestro WhatsApp. Muchas gracias. Gracias a ti por la llamada.